Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz martes para todos. Con la alegría, con el gozo que nos da el Señor de poder empezar esta jornada, vamos a decirle a Dios gracias. Yo quiero invitarlo para que al iniciar nuestra jornada, les demos un momento en todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vamos a decirle a Dios gracias. Amado Señor, gracias por este nuevo día que me regalas, por todo lo que haces en mí. No merezco, Señor pero tú, en tu infinita misericordia, me colmas de tu gracia y tu bendición. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a doce, a los que también llamó apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, mis queridos hermanos hay un detalle y es supremamente importante este detalle, mis queridos hermanos el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús eligiendo a sus apóstoles eligiendo a su grupo a su comunidad, a los suyos y el detalle es que Jesús oró. A lo largo de la palabra vamos a mirar, a contemplar a nuestro Señor, orando muchas veces, orando, retirándose, estando a solas. Hay mucha actividad, es claro, pero esa actividad no puede quitarnos lo original, no puede quitarnos la mística, no puede quitarnos la esencia, la comunión con Dios. Y Jesús lo tiene muy claro, por eso no solamente antes de tomar una decisión, sino a lo largo y ancho de, de su apostolado, de su ministerio, lo vamos a ver orando, orando por los suyos. Jesús oró y luego sí llamó. Y la palabra nos deja claro qué hacía él. La gente lo buscaba, la gente quería que tocarlo aunque sea. Quería estar aunque sea un momento con él. Eso nos puede a tor eh, volver torpes nos puede enseguecer, la fama, el reconocimiento, el poder nos puede enseguecer. Por eso es necesario la comunión con el Padre, por eso es necesario la oración constante. Señor, en tus manos ponemos este día que inicia, ponemos delante de ti nuestros proyectos, nuestros sueños. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde en los pies. Un abrazo para todos, queridos hermanos.